Eh, juez Miguel Ángel Burguete García, una gran personalidad. Gracias por estar presentes en esta, en esta, en en este recinto de usted. Olivan, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Eh, esta, eh, este programa, como ustedes lo saben, está diseñado para que nos acerquemos a la gente bajo eh, dos parámetros muy importantes, desde luego, e incluso un tercero, que es el académico. Primeramente tiene que ver con la función judicial, jurisdiccional, la función no jurisdiccional y la académica. Esto, desde luego, para efecto de llevar a cabo una difusión de los derechos fundamentales y cómo es que se protegen desde el ámbito, precisamente en este programa judicial y también el no jurisdiccional. Por eso es que las instituciones que tienen relación con la consecución de este programa, que es precisamente la Jufet, la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales, a cargo de su director nacional, el propio magistrado Froilán Muñoz Alvarado, y por otro lado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que es desde luego una pieza importantísima en este programa, porque precisamente es la que nos ayuda a poder difundir esto ante el público con su presidenta, la maestra Mirna García Morón. Eh, por otro lado, también la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde nos da un perfil precisamente académico para que podamos tener también esta consecución. Gracias desde luego al público que nos sigue en redes eh, durante todas las quincenas que proyectamos este programa, que siempre estará diseñado para ustedes, desde luego. El día de hoy, como lo dijimos, es una gran personalidad. El, el juez ha tenido asuntos bastante importantes, bastante mediáticos, por razones del cargo realmente de la ascripción. Es algo que los juzgadores no escogemos, es algo que simplemente llega porque estamos de turno o porque el, el asunto se presenta en particular. Y bueno, el, el juez, eh, además de una gran trayectoria judicial, es además una eh, gran persona y sobre todo en el ámbito también profesional. El licenciado en Derecho tiene diferentes posgrados y bueno, una gran trayectoria judicial. Pero para no dar eh, mayor eh, introducción al tema, vamos a ver su semblanza para poder imponernos de su vida profesional. Corre video. Miguel Ángel Burguete García es doctor en Derecho maestro en Derecho Constitucional y Amparo, así como maestro en Derecho Judicial. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversos cursos, seminarios y diplomados, tanto en la Escuela Federal de Formación Judicial como en instituciones educativas a nivel nacional. Su impecable trayectoria profesional lo ha llevado a ocupar diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, como Oficial Judicial, Actuario judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado de circuito, secretario de estudio y cuenta, adscrito a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es juez decimoseptimo séptimo de distrito en materias administrativa, civil y del trabajo en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. Una gran trayectoria judicial. Como la mayoría de los jueces venimos prácticamente de los lugares más, eh, más eh, básicos, digámoslo así, en el Poder Judicial, de oficiales, judiciales, hasta que, hasta donde nos limite precisamente la, la propia capacidad y las ganas de seguir adelante. Y, y precisamente por este perfil que, que, que tienes, Miguel, gracias por presentarnos esta sentencia el día de hoy. Una resolución bastante importante, bastante mediática, desde luego criticada por algunos panoramas propios de, de otros poderes, pero siempre apegada a la legalidad, donde tiene que ver precisamente el tema que hemos eh, de alguna manera abandonado un poco eh, los seres humanos, de hecho es un, de, es un derecho de, de tercera generación, los, los derechos ambientales, y tiene que ver por, ¿por qué digo lo estamos abandonando? porque apenas estamos dándonos cuenta de la importancia del medio ambiente en, en el ecosistema humano y de los animales también con los cuales nosotros interactuamos. Entonces, ¿por qué lo abandonamos tanto? Porque últimamente las, las normas internas e internacionales se están modificando para dar una protección más importante a este, a este contexto. Y este caso en concreto tiene este, este matiz bastante interesante, bastante, eh, incluso, eh, podría ser muy, claro, muy mediático, pero muy importante para protección del ambiente. Se trata de un rediseño precisamente del de esquema del espacio aéreo con motivo del nuevo aeropuerto, de la, el aeropuerto Felipe Ángeles, que conllevó un rediseño por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder elaborar la, la ruta por donde los aviones iban a aterrizar. Pareciera que tendría un fin especialmente importante en ámbitos de, de comunicación con otros países, de, de, de claro, de, de, de tratar de tener un espacio más cómodo para los mexicanos, pero se olvidó una cuestión importantísima, el impacto ambiental. Y bueno, para no dar mayor eh, introducción en este punto, que realmente por eso es que eh, queremos que nos expliques más a profundidad, eh, juez, vamos a proyectar el video temático del caso en particular, para que podamos nosotros tener un poco de más acercamiento a él. Corre video. Les cuento que el 24 de marzo de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal emitió dos comunicados en los que informaba sobre el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, por la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para determinar el rediseño, la Secretaría tomó en cuenta factores como la eficiencia, la reducción de combustible, la reducción de cargas laborales para los pilotos y los controladores de vuelo, pero ¿saben qué no consideró? pues el impacto ambiental. Ante esto, Javier promovió un juicio de amparo contra los comunicados de la Secretaría y solicitó la suspensión del rediseño del espacio aéreo, explicando que él vivía en la zona por donde pasarían los aviones, lo que generaría ruido excesivo y contaminación del aire. El amparo llegó al juzgado octavo de distrito en el Estado de México donde el juez concedió la suspensión provisional del acto reclamado bajo las siguientes consideraciones. 1. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas las personas sin discriminación wow. alguna tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano. 2. Nuestra Constitución contempla el respeto a un medio ambiente sano como un derecho fundamental. 3. La autoridad está obligada a proteger preservar y mejorar el medio ambiente, además de asegurarse que sus acciones no vayan en contra de estas obligaciones. 4. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por regla general que las y los juzgadores deben resolver en favor de la conservación del medio ambiente. Frente a todo esto, el juez de amparo ordenó que la Secretaría suspendiera de inmediato el rediseño del espacio aéreo del Valle de México y que utilizará las rutas establecidas con anterioridad. Finalmente, dado que la determinación fue muy mediática, el juez Miguel Ángel Burguete García explicará las consideraciones de su resolución. Antes que, que otra cosa, Miguel, quiero felicitarte por tu valentía. Es una suspensión bastante, bastante valiente porque es prácticamente detener ya un, una, una ejecución de, de una planeación de un aeropuerto, algo que es importantísimo para un país. Pero bueno, precisamente para poder conocer el fondo y las consideraciones, es que quisimos invitarte, eh, juez, para que nos expliques entonces las consideraciones que tomaste para esta suspensión. Bien, gracias, Iván. Quisiera comentar previamente, este asunto se deriva de la promoción de un juicio de amparo en nombre propio y de sus menores hijos de, de un abogado. En estas circunstancias, eh, él plantea que el rediseño del espacio aéreo afecta a tres presupuestos esenciales. Primero, el derecho a un medio ambiente sano. El segundo sería el, el conocer la sociedad y el uso de los recursos que se le dan de los recursos públicos. Y el otro sería precisamente un principio de precaución en tratándose del medio ambiente. Nosotros al analizar la suspensión provisional, porque es, es, ese es el tema de esta sentencia, eh, debemos de partir de dos supuestos. Primero, la suspensión no necesariamente se tiene que otorgar en la forma o en los términos en que se solicita. Un juez de amparo puede variarla siempre y cuando no altere o no agregue actos diferentes. A partir de ahí, tenemos que analizar dos cuestiones. Primero, que el acto reclamado de seguirse ejecutando pueda tener una, un efecto de imposible reparación, es decir, que no se pueda reparar a través del tiempo con una eventual concesión del amparo. Y la segunda es los daños y perjuicios que puede resentir el gobernado tratándose de este, de este tema. Una vez que, que vemos estos efectos o estos posibles efectos, recordemos que sobre todo tratándose de temas como tan complejos como el diseño del espacio aéreo, los jueces no somos especialistas técnicos, pero cuando se confrontan contra un derecho, un DESCA, que sería este, el, el derecho al medio ambiente de sano, tendremos que analizar dos principios principales, ¿no? El, a la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora. ¿Qué son estos principios? El peligro en la demora es de que si yo me tardo en resolver este asunto o eventualmente me espero hasta el dictado de la sentencia, es posible que ya no pueda restituir los efectos de una, en una sentencia, no pueda restituir los daños que se hayan causado. Y este, la apariencia del buen derecho es que de un breve análisis que tú haces de, del caso planteado, tú puedes llegar a la conclusión de que probablemente tengan un punto de razón, lo cual no significa necesariamente que van a obtener un amparo, simplemente tienen un punto de razón, por el cual tú puedes entrar a analizar la suspensión del acto reclamado. Y la suspensión no es más que una medida cautelar en la cual tú puedes determinar si se detiene cierto, cierta circunstancia o para qué efecto se podría detener. Podría seguir surtiendo efectos esto, pero este, en algún momento podrías tú fijar los alcances de la misma. Entonces, ya que, que vimos este tema, nos preguntamos nosotros si realmente el, el rediseño del espacio aéreo afecta el medio ambiente. Y el planteamiento de nuestro quejoso era... Yo vivo en una zona determinada que es del Estado de México y en esta zona antes no pasaban los aviones, ahora pasan a muy baja, baja altura e incluso hace una un especie de estudio con una aplicación normal de teléfono en la cual es un, es un, un, un aparato que mide la, el, el ruido que se puede generar ¿no? y nos dice esto ha, ha modificado la forma de sueño de mis hijos, el hábitat en el que nos desarrollamos por supuesto, y también afecta también el, el medio ambiente, porque el ruido es, un, es una afectación, no es un vicio en el medio ambiente, ¿no? Entonces todo esto altera un ecosistema. Bajo ese, ese esquema que nos plantea a nosotros el quejoso, eh, partimos de una circunstancia. Si bien es cierto, él viene eh, por el propio derecho y por el derecho de sus hijos, vemos que una eventual suspensión puede alcanzar o beneficiar a, a diversas personas o, en todo caso, perjudicarlas, ¿no? Porque no solamente es a él al que le molesta el ruido. Es a su colonia, a las colonias aledañas Y aquí no entramos en el supuesto de colonias de cierta clase social Sino colonias en general Porque nuestra, como está la urbe o como está la mancha urbana Pues obviamente van coincidiendo de, de diversas clases sociales las colonias Entonces nosotros partimos de un análisis que ya había hecho la Suprema Corte Tratándose de los DESCA y del medio ambiente En el cual se parten de de varios principios que, que se deben de tratar para, para abordar el análisis de la protección al medio ambiente el primero es que ya la Corte Interamericana ha establecido en diversos precedentes que el medio ambiente es, es un esquema en el cual debe ser protegido. ¿Por qué? Porque los seres humanos convivimos con el medio ambiente, estamos y nos desarrollamos en los ecosistemas, pero a la vez que nosotros vamos evolucionando o que nuestras tecnologías van evolucionando, vamos nosotros destruyendo el propio medio ambiente. Entonces, se dan dos dimensiones de resguardar el medio ambiente. Una por parte de la sana convivencia de los seres humanos con el, con el ecosistema y la otra es más allá de la convivencia de los seres humanos con el ecosistema, tenemos que resguardar este medio ambiente porque es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos y creo que es evidente que día con día pues, lo estamos desgastando más y más. Entonces, ya que partimos de este supuesto, eh, vemos cómo la Constitución, si tiene regulado el derecho humano a, a, a un medio ambiente sano, a través del artículo 4 constitucional, lo, lo plantea en esta parte, y decidimos abordarlo, pero... Es un, el derecho humano de acceso a, a este perdón, el derecho humano de acceso a un medio ambiente sano es un derecho genérico y se tiene que desempacar y contempla muchos subderechos. Al momento en que nosotros hacemos este análisis de subderechos, advertimos que eh, no podemos analizarlo en forma general y a través de todos. ¿no? Entonces, nos basamos en tres principios básicos. El primero sería el principio de precaución en materia ambiental. El principio de progresividad y el principio que ha desarrollado la Corte Interamericana y también la Corte Nacional, en el sentido del de indubio pro ambiente. ¿Qué significan estos tres? Quisiera abordarlo los tres de manera genérica. El principio de precaución es: tú siempre, como sociedad y como Estado, estás obligado a atender, eh, a cuidar el ambiente. Y esto es desde tomar medidas que vayan a protegerlo hacia el futuro, tomar medidas que en este momento puedan corregir errores que hayamos cometido. O incluso, ya pasado esto, medidas de reparación. Entonces, el principio de precaución se ubica en este supuesto de decir, bueno, vamos a prevenir todos los, los errores o todos los daños que se pueden generar con el tiempo. El siguiente principio, el principio de progresividad, es, es eh, un principio general de los derechos humanos y es que todos los derechos humanos deben de evolucionar, nunca deben de retrotraerse hacia el pasado. Entonces, si ya tenemos un logro en materia de derecho ambiental que ya ha desarrollado la Corte Interamericana y que ha desarrollado también, este la Corte Nacional, no podríamos reducir estos derechos a través de una interpretación que sería más restringida en, en este caso. Y el último el último escenario o la última línea de argumentación sería este principio indubio pro ambiente. ¿Qué significa esto? Es que cuando tú tienes técnicamente es muy complicado para un juzgador conocer todas las áreas técnicas, sobre todo en materia de medio ambiente en los cuales es complicado determinar el daño al medio ambiente porque esto para esto se requieren pruebas técnicas. Y pruebas que no, un abogado no conoce finalmente, ¿no? Entonces, tú siempre debes de tener este principio en cuenta para tomar la, la consideración de que debes de resolver en lo que favorezca al medio ambiente, más que al gobernador de sí, es al medio ambiente. Entonces, estos tres principios son los que se desarrollan en esta, en esta resolución de suspensión para después analizar el derecho al medio ambiente a través del de, eh, interés legítimo. ¿Qué es el interés legítimo? Pues nosotros a, a, analizamos el interés legítimo a través de Decir, bueno, no es una persona que tenga un derecho subjetivo porque el derecho al medio ambiente no es como yo soy el propietario de esta botella. Simplemente, ¿no? Es yo tengo derecho a vivir en medio ambiente sano. Ahora, debe de estar limitado, sí, por algunas razones. No es lo mismo que una persona que está en el estado de este de Chihuahua, por ejemplo, diga que le afecta la, la, este, la construcción o el rediseño del espacio aéreo en la Ciudad de México o en el Valle de México, que alguien que vive dentro del Valle de México, reciente esta afectación, ¿no? Y es porque lo hace evidente. Eh, quien radica en otro estado que no pertenece a esta mancha, eh, pues obviamente no reciente ese daño en el medio ambiente como lo podremos resentir quienes estábamos en ese momento aquí en el Estado de México. Esto sucede, el quejoso acredita ser residente de la, del Valle de México, lo acredita con, con la escritura de, de su domicilio y en ese tenor nosotros decimos, bueno, tienes un interés legítimo, ¿por qué? Porque es tienes el derecho a vivir en un espacio libre de, de, este, de contaminación, libre de contaminación por ruido, etcétera, Y bajo ese tenor le aseguramos que él tiene el interés para llegar al juicio de amparo, al menos para este, pedir una medida suspensional en este caso. Ya que pasamos todos estos pasos, eh, llegamos al análisis del interés legítimo en el caso concreto. Eh, concluimos en este, en este supuesto que el rediseño del espacio aéreo más allá de todas las cuestiones técnicas que tiene y que eso no se discutió en, este, en ningún momento en la, en la resolución y no fue una cuestión ni siquiera política, eh, las autoridades al momento en que hacen estos dos comunicados, que son el acto reclamado, no, no tienen la precaución de, de observar el, el daño al medio ambiente. ¿sí? Finalmente, todos los actos de gobierno que tienen, como este rediseño del espacio aéreo, tienen la necesidad de cubrir un, un dictamen de impacto ambiental. Esto no estaba publicado, no estaba hecho en, en el momento en el que se planteó el, el amparo y eso nos lleva a nosotros a tratar de proteger el medio ambiente, no, no conociendo los alcances realmente de, del rediseño del espacio aéreo, sino simplemente de que este, este rediseño implica generación de ruido para muchas colonias, para muchas zonas. Bajo ese tenor es que nosotros decidimos conceder la suspensión para el efecto de que se suspendiera esta, esta aplicación del rediseño del espacio aéreo, pero sí tomamos la, la previsión de que funcionara el, espacio, el, el diseño del espacio aéreo que ya estaba. ¿Sí? Y esto es porque evidentemente nosotros no podemos detener eh, un aeropuerto, ni mucho menos dos aeropuertos de carácter internacional y nacional, en los cuales eh, no podríamos decir no existe, espacio, no existe un diseño de espacio aéreo y por lo tanto nadie puede aterrizar en el Valle de México, no podríamos hacerlo así. Simplemente regresamos a lo que ya estaba funcionando. No sabemos si estaba funcionando bien o mal. En ese momento la suspensión provisional no nos da para ese alcance, pero lo cierto es que el rediseño del espacio aéreo, como se estaba planteando con motivo de, de, de la apertura del aeropuerto Felipe Ángeles, generaba una sensación o de una contaminación por ruido en diversas zonas, sobre todo el Estado de México. Por eso es que se da esta suspensión en estos términos. Y fíjate, el, el punto, dijiste algo bastante importante, nosotros como juzgadores no tenemos la información suficiente para poder definir claramente si hay un impacto realmente negativo en, en el medio ambiente. Pero el principio pro natura o pro ambiente es que vamos siempre a resolver en beneficio del ambiente o del, del medio natural para el efecto de protegerlo. Pero esto no puede llegar a una acción desmedida. En, en, en la resolución que, que te felicito está muy técnica y muy bien desarrollada. Hablas de eh, prácticamente, bueno, interés jurídico, que, que no es lo que vamos a tocar el día de hoy porque es una cuestión diferente, hablaste de interés legítimo, pero hablaste de un panorama muy importante que es el interés difuso o colectivo, donde no puede eh, llegar a una cuestión ya de exageración de que cualquier persona puede promover un amparo simplemente por el hecho de sentirse parte de un medio ambiente. Eh, tenemos público que es abogado y no abogado, o abogados que están empezando eh, sus eh, opiniones como, como como juzgadores, entonces, juzgadores como quizás eh, litigantes, como asesores jurídicos como fiscales. Entonces, ¿nos podrías explicar cuál es la diferencia entre un interés eh, difuso, colectivo, con interés, en este caso, eh, legítimo? Claro. Aquí debemos de partir de una cosa. Hay interés legítimo que puede ser individual e interés legítimo que puede coincidir o incidir en un interés colectivo, ¿sí? Como en este caso. En este caso, viene una sola persona a nombre propio y a nombre de sus hijos, pero el efecto que podría tener podría venir también en, en beneficio de una colectividad, ¿sí? Pero hay muchas veces que el interés legítimo no, no tiene esta connotación de incidir en el derecho, en los derechos colectivos. Ahora, los derechos difusos, finalmente son aquellos que no, no se tienen una certeza de a quién corresponden, pero hay personas que los pueden ejercer en algún momento. Y esto es a través de, de acciones colectivas en un momento dado que se pueden realizar o de acciones individuales. Y tendríamos que ver caso por caso en qué, en qué supuesto no, nos metemos, ¿no? Aquí, como, como lo reitero, al, al tratarse de la modificación del espacio aéreo y al tratarse de un tema del derecho ambiental, pues podrían incidir los dos, el derecho colectivo, que es el de toda la comunidad, para tener o vivir en un, en un medio ambiente sano o, o sin ruido, y el derecho que tiene esta persona que acude al amparo, ¿sí? por sus propias condiciones, porque él conoce el juicio de amparo, o porque él este, pues, tiene esos medios para poder llegar ahí. él. ¿sí? Pero lo mismo pudo haber sido una acción colectiva en este caso concreto. Y, y fíjate, al principio eh, decía o decíamos que está apenas empezando a prosperar la cuestión de protección al ambiente, Incluso solamente para dar un, un ejemplo en materia eh, penal, hace cinco años apenas se involucró en el delito de delincuencia organizada lo que tiene que ver con el tráfico, por ejemplo, de, de, de especies que están en peligro de extinción. Es algo importantísimo porque, desde luego, eh, el ecosistema peligra cuando se rompe un equilibrio por el ser humano por por una cuestión de, de una venta indiscriminada, tráfico de, de, de, pues, pues de especies de flora y fauna, ¿no? Entonces, en este punto ha comenzado una, eh, de, con una gran, desde luego, eh, algo muy plausible para, para, para el mundo y sobre todo, desde luego, para, para los países involucrados. Ya se habla de una participación ciudadana que incluso se retomó en la declaración de Río de Janeiro al respecto de, de que es una cuestión que tú también manejas en tu en tu resolución. La participación ciudadana en este punto, ¿cómo se aterrizó en tu resolución este este panorama, Emil. Eh, este es un principio que está involucrado dentro de, eh, del derecho a, al medio ambiente sano. Como nosotros lo aterrizamos es finalmente toda la sociedad o quienes intervienen dentro de, de, de un juicio o dentro de la misma sociedad, tiene el derecho de, de poder participar activamente en la protección del medio ambiente. Es decir, el, el caso concreto es esta persona que advierte que en su comunidad están pasando los aviones más bajo. Hacen más ruido, eh, se generan muchas este, complicaciones para la flora, para la fauna y para los mismos habitantes de la zona. Entonces, eh, él tiene ese derecho, ese, esa, podría ser hasta una obligación, ¿no? De llegar ante una autoridad de amparo para obtener en un momento dado la modificación al espacio aéreo. O bien que la autoridad realmente justifique, que hay un principio muy importante de este de, de indubio pro, pro ambiente, y es que este principio nos da la posibilidad de revertir las cargas probatorias o hacer una carga probatoria dinámica. ¿Qué significa esto? Es, revertir la carga probatoria es, yo como gobernador no tengo que acreditar que el, la modificación del espacio aéreo contamina la comunidad en la que yo vivo, sino que más bien la autoridad es la que nos tendrá que acreditar que el rediseño del espacio aéreo afecta menos, a lo mejor en temas este, de ruido, que el anterior este, diseño del espacio aéreo, por un lado. O por otro lado, decirnos no, no afecta, eh, no afecta en la medida que lo está planteando el quejoso, porque eh, se tomó en cuenta para ese diseño la altura en la que deberían de bajar por ciertas zonas los aviones o eh, el, el flujo de aviones que tendría que haber en estas zonas. Entonces, esto es muy importante en la medida en que le reviertes la carga hacia la autoridad para que ellos sean quienes acreditan que están preservando el medio ambiente y no el gobernado por sí. Entonces... Cualquier gobernado que tenga de estas características para el interés legítimo o bien para una acción colectiva, en el caso de que pudiera ser el caso, eh, pueden acudir y reclamar o eh, exigir el cumplimiento de estos derechos. Gracias, Miguel. Y hay otra cuestión bastante interesante, lo, lo tocaste hace rato, la doble dimensión de protección al medio ambiente, donde es una eh, visión antropocéntrica, donde prácticamente el hombre es eh, la centralidad. Centralidad, pero no como una cuestión... Eh, como que fuera la persona más importante o el ser el ser humano el ser perdón vivo más importante del mundo sino más bien es porque es un derecho fundamental que surge a través de que una persona debe tener un medio ambiente desde luego sano eh, debe protegerlo pero por otro lado la dimensión que es la interesante, la dimensión eh, de, de protección al ambiente donde se habla por primera vez o bueno de hecho se ha estado hablando pero de una manera mucho más enfática, mucho más digamos expresa, de los derechos del medio ambiente y de los seres vivos que rodean al ser humano. De, de repente, por una cuestión incluso egocéntrica, ya no tanto antropocéntrica, sino más bien egocéntrica, nos creemos que somos la, la... porque somos una especie predominante por razones del raciocinio, eh, y eh, nos creemos que somos los únicos que tenemos derecho a vivir. Eso es la verdad. De repente, pisoteamos eh, los, eh, la vida de los animales, de, de, la, de la fauna, y nos creemos como lo, los únicos en el planeta. Entonces, en este panorama ya se está hablando de una protección no solamente antropocéntrica, sino además de una protección del medio ambiente en la segunda dimensión, donde ya el medio ambiente tiene derechos. ¿Nos podrías explicar claro. un poquito de eso, Miguel? Claro, esto lo desarrolla yo creo que este, de manera muy completa la Corte Interamericana y, y en lo que se enfoca es decir, bueno, los seres humanos somos importantes, ¿sí? Pero nuestro medio ambiente y nuestro ecosistema en el que nos desarrollamos es mucho más importante. ¿Por qué? Porque no solamente él va a estar este, en este tiempo presente, sino que debemos de preservarlo para las generaciones futuras. Y esto implica que debemos de darle esa relevancia al medio ambiente, excluyéndonos a nosotros como seres humanos. Debemos de cuidar el agua, debemos de cuidar este, los bosques, debemos de cuidar a los propios animales, la fauna. Conforme se ha ido, han ido creciendo las ciudades, este, han ido desplazando a fauna que a la postre genera, genera otros problemas, como son inundaciones, como son otro tipo de cuestiones, porque esa fauna está específicamente ubicada en esa región por alguna razón en específico. Entonces, creo que esto que desarrolla la Corte Interamericana lo hace de manera muy adecuada al momento de decir, espera, sí, el ser humano es importante, y por un lado tenemos la convivencia del ser humano con el medio ambiente, pero por otro lado cobra mayor relevancia el, la protección del medio ambiente per se, ¿sí? sin que intervenga el, el ser humano necesariamente para su, este, para su complemento, solamente es vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a destinar el mayor número de recursos posibles para esto y esto ya es un tema que también la Corte este, Nacional ha desarrollado tratándose de los DESCA, ¿no? de todos estos impedimentos de, de carácter económico que pudiera haber, pues el Estado debe de garantizar al menos destinar el mayor, eh, mayor número de recursos disponibles para la protección de, de estos derechos, en particular del derecho al medio ambiente. Y, y finalmente, eh, Miguel, hay algo bien, bien importante. Bueno, desgraciadamente, algunos estados, estoy hablando en eh, estados de países a nivel mundial, son, realmente no no les interesa mucho la protección del medio ambiente. Hay una lista, desde luego, de países que son están muy interesados. Es México una... Eh, la verdad es una desgracia o lamentable que México no esté entre los países que cuidan el medio ambiente en la lista de, de preservación precisamente del ecosistema del medio ambiente hay países que tienen menos desarrollo que México que se encargan de, de cu cuidar muchísimo más de una manera mucho más avanzada al medio ambiente en todos los planos ¿no? de contaminación eh, desde el aire, el suelo, el agua entre muchas cosas incluso la energía eh, eólica eh, suplantarla por, por eh, bueno digamos que sustituir el petróleo entre otros panoramas más esto da lugar eh, que algunos países en general eh, sean insensibles ante el contexto de lo que es el medio ambiente. Una determinación judicial de esta envergadura tiene eh, desde luego una consecuencia eh, que es precisamente ante el impacto de los poderes de la Unión en general, eh, que no les puede de, significar un gran interés la protección del medio ambiente. Es, esta pregunta es un poco más personal, Miguel. ¿Qué eh, ¿El juzgador cuando ve que su resolución va a tener un impacto tan grande o tan mediático, qué hace el juzgador ante este panorama de, de que sabe lo que se viene? ¿El juzgador de alguna manera tiene, le representa algún tipo de miedo, algún tipo de eh, intimidación, lo que sabe que vendrá con su resolución? ¿O el juzgador cómo es que tiene que resolver ante un panorama tan complejo como este? Bien, bueno, yo, yo hablaría a, a nivel personal en este caso, eh, sobre todo cuando tuvimos este asunto y algún otro asunto previo al mismo que, que viene con el mismo tema. La realidad es que sí si nosotros cuando analizamos el asunto en principio lo, lo platicamos con mi secretaria que estaba, en, en, bueno, con la secretaria del juzgado que estaba adscrita en ese momento y que es una persona con, con mucha mucha capacidad y veíamos los dos caminos. La, la realidad es que, como titular, tú ves los posibles caminos que pueda tener un asunto y, y sí si analizas el impacto que pueda tener. ¿no? Yo creo que aquí un juzgador no debe de, de dejarse guiar por el impacto que pueda generar esta resolución en el sentido mediático o en el sentido político. Creo que no estamos para nosotros incidir en esos aspectos. Yo creo que nosotros estamos para tratar de garantizar la protección a los derechos humanos en este caso. Eh, vimos si sí, ese escenario, sabíamos que podía suceder este, algún, algún tipo de incomodidad por parte de alguno de los poderes, no se hace con la intención de, de esto, si a lo mejor previo a la modificación del espacio aéreo se hubiera publicado este dictamen de impacto ambiental en el cual tuviéramos los elementos mínimos para saber que se buscó reducir el, el impacto de, por daño por ruido, pues probablemente la resolución hubiera sido distinta, ¿no? Pero en este caso nosotros atendimos a lo que ya la corte este, del país había resuelto previamente, y obviamente atendimos a los criterios internacionales. Entonces, más allá de que sentir el temor, pues yo creo que sí lo sentimos, pero eh, creo que debemos de sobreponernos a eso y apuntar hacia una correcta protección de los derechos fundamentales. Y en este caso, pues nos tocó resolver este asunto. Y creo que, aunque eh, no sé si después haya resuelto de manera distinta, eh, en ese momento creo que era lo adecuado para para poder resolver. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, la, la resolución nos, nos dijo, pues, en Miguel Ángel que la va a compartir en precisamente este canal, cuando ya se lleve a cabo, que, que se lleve a cabo la plataforma correspondiente, se va a, tener, va a tener un link para que las personas puedan checar la versión pública de esta resolución bastante interesante, por si les interesó desde luego este asunto y quieren profundizar un poquito más al respecto y vean la, el tecnicismo que se ocupa en una resolución judicial tan desde luego compleja. Y tan eh, creativa, tan eh, evolucionada como la que emitió Miguel. Y bueno, pues Miguel, eh, no me queda más que decirte que eh, en nombre precisamente de la sociedad que de alguna manera, y del ser humano en general que tiene el derecho y, y debe a su vez proteger el medio ambiente, eh, que no, no me queda más que decirte que gracias por emitir una sentencia justa. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.